¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de Meli Cat Blog. Yo soy Melly y en este video les compartiré el significado de soñar con la muerte. A continuación te mencionaré las diferentes interpretaciones. Soñar con mi propia muerte. Aunque no lo parezca, se trata de un buen augurio relacionado sobre todo con el matrimonio y la salud. Soñar con ver la muerte. Simboliza una gran suerte. Soñar con la santa muerte Es de mal augurio, por lo general se trata de periodo de cambios que pueden estar relacionadas a problemas con personas que buscan hacernos daño o que tus negocios podrían verse perjudicados Soñar con una tumba o con una lápida Significa que es momento que dejes atrás el pasado y que tengas una nueva manera de vivir Soñar con buscar la muerte Se relaciona con una fuerte crisis interior Soñar con muerto que camina, augura una gran crisis financiera. Soñar con velar un muerto, indica que tienes alguna sensación de culpa en la vida real. Soñar con ver muchos muertos, te advierte que debes dejar de lado a las personas que no te ayudan a crecer como persona. Soñar con hablar con la muerte, indica que has superado los temores que tenías hacia la muerte. Para el que está enfermo, si la persona que sueña con la muerte está enferma, esto se relaciona con una pronta curación. Soñar con ser salvado de la muerte, significa que la persona que lo sueña está exagerando una ayuda de poca importancia. Soñar que está fingiendo su muerte, esto indica que estás buscando empezar de nuevo y necesitas un cambio en tu vida. Soñar con un cementerio, significa que extrañas a alguien y te entran muchas inseguridades, inquietudes y dudas y hay algunos asuntos sin resolver que no deben esperar. Soñar con un entierro. Tiene tanto como significados positivos y negativos, pero te alienta a renovarte, empezar de cero y convertirte en la persona que realmente quieres ser. Soñar con ataúd. Esto te advierte peleas con la pareja y personas que se alejarán de tu vida. También te anuncia un cambio de ciclo de vida y enterrar cosas malas para seguir adelante. Soñar con la muerte de un amor significa que careces de cualidades que tu pareja tiene o que extrañas ciertas cosas de su relación de pareja. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si has identificado alguno de estos sueños, deja tu comentario.